Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sli pintora y seguimos con Final Fantasy Explorers Ya creo que va siendo hora de cambiar de trabajo eh, He estado pensándolo mucho y entre caballero, monje, eh, ranger, mago blanco y mago negro, o freelancer Prefiero, pues mira... <ríe> Jolines, lo tenía más claro antes Yo qué sé, pues caballero, venga ¿Por qué vamos a elegir ya la. ¡Coño, se quedó de nu! A ver, venga, vamos a equiparlo, venga. El eh, pobrecico. Porque tengo una espada. Tengo una espada. Eh... En la cabeza no pongo nada. Vamos a ponerle esto mientras tanto. Para que el tío vaya equipadito. ¿Vamos? Eh, ¿Por qué? Venga, porque vamos a empezar a gastar los Crystal Points para aprender habilidades nuevas. Eh, con, la, con el botón Y nos vamos a, a cambiar. Eh, Mago Blanco, Mago Negro, na, no se sabe todavía. Habilidad con nudillos. Y habilidad con espada. Aquí están las habilidades nuevas que puede aprender el, el señor este. Eh, Deflect, Sonic Steel y Blonde Weapon. Weapon. Yes. Pues venga, vamos a, a que los aprenda todos. Bueno, todos no. El Sonic Steel. Que los aprenda. El... Almanza, arma ensangrentada, ¿no? Y el Deflect. Venga, que aprenda todo. ¿Qué más dado? Tengo Crystal Point ahí para gastar. Y... Mm, Las habilidades vamos a colocarlas. Tengo el Provoke. Que es el L más el X. El, el B no lo voy a poner nunca, ¿vale? Con la I vamos a usar el Deflect. Con el A el... El Bloat Weapon. Espérate, ¿por qué cambio a Provoke? El Moonslash Bueno, Provoke será a lo mejor la habilidad ya de por sí del caballero. Eh, entonces, deflect. Sí, sí, vamos a dejarlo así. Provoke, deflect, Blue Wake Bomb, no pulsamos nada aquí en el B. En el R ponemos en el Moonslash la X y esta en la Y. Y nada, hemos aceptado una nueva misión. Vamos a ir primero a la información de la info de la quest. La quest que vamos a hacer hoy es Defeat the Goblin Gang de acuerdo. Y venga, vamos para allá. Bueno, eh, como podemos ver ahora en el eh, podemos usar provoke, que me imagino que hará que todos vengan. El deflect. No sé qué es. Oh, el blow wave pon esta que te caga. El Mun Y el Sonic Steel. La movilidad se incrementa. Vale. Vamos a usar provoke y usamos la. Vale, quedan cuatro goblins por por matar. Venga, ese ya lo utilizamos ya de toda la vida. Quedan tres por matar. Vamos a, ir a utilizar el Sonic Steel y el muslas. Bueno, no entiendo muy bien. Lo que hace cada una Vamos a Provoke Deflect Y Blood Weapon ¡Sasca! Pero esto no es un Goblin Así que Como si no hubiésemos hecho nada Por cierto Cuando veamos esto Y nos dejen examinar A coger todo lo que nos den Por favor ¿No hay más Goblins? ¿O qué? Por aquí tiene que haber Ahí hay uno Mira Vamos a ver Sonic Steel En muslas. Toma Me queda un Goblin por matar y es ese Ese va a ser el seleccionado Toma Era sencillita la quest, ¿no? Pero bueno, ya aprendimos Nuevas habilidades y todo el rollo Así que vamos a pulsar Start para volver inmediatamente Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy Muy sencillito, muy rápido eh, Vemos ahí toda la ganancia Por supuesto y hemos también aprendido a cambiar de eh, empleo y al mismo tiempo aprender habilidades y cómo se coloca. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Y si todavía no estás suscrito, puedes suscribirte aquí abajo a la derecha. Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.